Muchas gracias Jesús. Buenos días a, a todas a todos. Nos toca, nos toca ir aterrizando. Hemos empezado pues, con, con nuestro compañero nuestros compañeros ¿no? de la EAP en Europa pues, hablando de política europea. Estamos eh, ya en el ámbito eh, regional ¿no? con, con el director general que, que nos está explicando pues todo el panorama de, de, de líneas de acción de programas de empleo eh, con Víctor, que desde el ámbito nacional también nos ha hecho una, una, una revisión ¿no? de las líneas de acción de las de diferentes comunidades autónomas y cómo la política nacional pues, eh, pues, eh, y las acciones de, de ámbito nacional entran en juego en las diferentes comunidades autónomas. Y ahora aterrizamos en lo que estamos haciendo, ¿no? en las actividades y acciones que desarrollamos desde las entidades en el ámbito de empleo. Eh, esta mañana tenemos en esta, en esta mesa, en este panel de experiencias de formación como puente hacia el empleo de calidad, pues me acompañan en la mesa eh, Fernanda Rodríguez, que, que es de la Asociación Enlace a Empleo, y vicepresidenta de la compañera, no está vicepresidenta de la No se te oye, Raúl. No. no, Raúl, has cortado el micro sin querer. <risa> Con lo bien que me había quedado. <risa> bueno, a lo que iba, eh, que, que buenos días, lo primero. Y porque claro, esa, esa parte no se ha escuchado tampoco, ¿no? Eh, estaba diciendo que eh, estábamos aterrizando desde el ámbito europeo y nacional, regional, a lo que ya venimos haciendo desde las propias entidades, que es la parte más práctica y es la, la, la temática ¿no? de, de este panel de experiencias, ¿no? de, de, de la formación como puente hacia el empleo de calidad. Eh, ya nos ha estado hablando nuestro compañero de Per Europa sobre las eh, dificultades y, y, y por un lado necesidad y por otro la dificultad que tiene el, el empleo, el empleo de, de calidad de abrirse paso ¿no? en, en, en, esta, en esta situación ¿no? en, la que, en la que estamos y que ya traíamos, ¿no? como antes decía nuestro presidente. Y por otro lado, bueno pues vemos que desde las administraciones públicas también pues, se ponen en marcha diferentes líneas de acción que bueno, pues vienen a, a crear ¿no? un, un, un marco y, y a poner elementos en el ecosistema de empleo. Pero luego, a la hora de la verdad, eh, toca trabajar con las personas ¿no? y por eso por esa, esa es la temática de nuestro de nuestra último panel de experiencias, ¿no? de cómo la formación puede ser un, pu un puente para la para la la inserción laboral de, de calidad eh, en la mesa me acompaña esta mañana Rodríguez de la Asociación Enlace de Empleo, Carlos uh, Ruiz del de, de Secretariado Gitano en Castilla-La Mancha y José Carlos Jiménez de la Fundación Acción contra el Hambre también en Castilla-La Mancha entonces yo quería eh, bueno pues empezar con, con Fernanda ¿no? que nos hablase eh, sobre todo esta es una, una cuestión, yo creo, para todos. El, el, ¿Qué pasa? No veo a Fernanda por ahí, pero debe estar. Eh, ¿Qué pasa cuando llega una persona desempleada a, a la puerta de, de nuestra entidad? En este caso, a, a la puerta del haz empleo. Ferrata, cuéntanos. Sí, hola, buenos días. No sé si se me ve. ¿se me ve? Sí. vale Pues primero dar las gracias a EAPI en España por contar... Bueno, pues por darnos este, esta oportunidad de contar un poquito eh, lo que hacemos a pie de, de calle o en primera línea, como estaba diciendo Raúl, eh, nosotros llevamos muchos años trabajando en materia de empleo y, bueno, pues eh, nuestro día a día es la atención a las personas que llegan a nuestra entidad en búsqueda pues, pues de una mejora, en muchas ocasiones, bueno, pues pues muy, situaciones muy delicadas en las que tienes que intervenir en muchísimos ámbitos. Yo he hecho una pequeña presentación, eh, aquí hay muchas entidades que trabajan en empleo y es que un poco contar nuestra metodología de trabajo, eh, bueno, pues la verdad es que está bastante ya generalizada esta manera de trabajar y sí que es verdad, pues con el tiempo hemos ido ajustando y ahora, dada las circunstancias que hemos tenido, nos hemos tenido que ver pues obligados incluso a ajustar mucho más estas metodologías de trabajo. Os voy a poner una, una presentación muy cortita porque vamos con muy poco tiempo para que bueno, pues me acompañe y os, y os haga más, más llevadera mi presentación. Pues como os contaba, os voy a presentar un poco la organización de nuestros servicios. Nosotras somos agencia de colocación autorizada de, de iniciativa social. Somos una entidad sin ánimo de lucro, por supuesto. Y en Castilla-La Mancha hemos sido las primeras en ser autorizadas también como eh, entidad sin ánimo de lucro eh, y empresa de recolocación. Hemos participado en algunos ERES que hubo, por suerte, este tiempo atrás. Ya no, ya ahora no sabemos si tendremos que volver a, a intervenir en ese sentido. Pero bueno, un poco nuestra metodología sí que lo hemos ajustado. Eh, a cómo creemos o concebimos bajo nuestra experiencia que debemos eh, intervenir con, con las personas, sobre todo con colectivos vulnerables. Entonces, un poco eh, lo que es la puerta de entrada de las personas que llegan a nuestra entidad, generalmente derivados de servicios sociales o de otro tipo de, de, de entidades sociales que hay en, en Castilla-La Mancha, tenemos el acceso a un servicio de orientación, siempre con un técnico de referencia. Se hace la primera acogida, donde intentamos identificar necesidades y recursos disponibles de esa persona en ese momento. Iniciamos el proceso de valoración integral para valorar en un primer momento qué perfil profesional tiene esa persona, sus preferencias, sus motivaciones, sus competencias, y a partir de esa valoración realizamos un diagnóstico en el que ya nos da la pauta para marcar un itinerario personalizado. Yo creo que aquí está un poco la clave, ¿no? En el itinerario no debe ser algo eh, estandarizado o genérico para todo el mundo lo mismo. Cada persona llega en un momento concreto eh, en, de su vida, digamos, eh, laboral y personal. Entonces el itinerario debe estar marcado desde el punto mismo en el que esa persona empieza. No eh, porque yo te recibo, tengo que hacerte un currículum a mi manera. no Si tú ya traes tus cosas o, o cierta parte de ese itinerario recorrido, vamos a iniciar el proceso desde donde estés. Por supuesto, al mismo tiempo que empezamos eh, a diseñar el itinerario, hay personas que llegan con una urgencia inmediata de encontrar un empleo porque necesitan obtener ingresos, por lo tanto se pone en marcha el, el servicio de intermediación. Esto es paralelo, no es ni después ni antes. Tenemos la profesión que es buscar eh, ofertas de empleo adecuadas a esos perfiles profesionales, contactos con empresas, siempre intentar alinear la gestión de ofertas con el perfil y las capacidades que tengan las personas estamos atendiendo. Y eh, el último punto, digamos, de este itinerario, que sería la consecución de un empleo de trabajo y el mantenimiento en el, eh, en el mismo. Ahí es donde estamos un poco... La incidencia es buscar empleos eh, de calidad porque creemos que es el éxito de que esas personas eh, salgan de ese punto de vulnerabilidad o de exclusión social y bueno, pues que mejore realmente su... que tengan una perspectiva de futuro, ¿no? Un poco lo que es el itinerario, el punto de partida, siempre es la valoración, como dije antes, y es, par, es eh, a partir del proyecto vital de cada persona. Siempre consensuamos con esa persona cómo vamos a mejorar su empleabilidad. Aquí hay una valoración integral de su perfil, sus competencias, sus motivaciones, preferencias, prestaciones económicas y, y su, conciliación laboral, su conciliación familiar y laboral, su situación real de vulnerabilidad. Aquí se hace un análisis conjunto donde identificamos gestión de facilitadores y barreras de la inserción y sus, eh, su valoración de la situación de los sectores de actividad donde esta persona se puede insertar laboralmente. Cómo está el mercado laboral y qué me ofrece para mi perfil profesional. Ahí es donde, bueno, pues eh, vamos a ver que hay factores que nos van a condicionar de alguna manera el acceso al empleo, sobre todo cuando trabajamos con personas en riesgo de exclusión. Hay, eh, digamos que factores objetivos, que para mí son los más complicados de modificar o donde podemos intervenir más, tenemos más dificultad de intervenir, que son, por un lado, el mercado de trabajo. Las características que tiene en cada momento el mercado de trabajo ya sabemos que es muy fluctuante y muy variado y en un momento eh, un perfil profesional es muy demandado y luego pues, resulta que ya ese perfil profesional no, no consigue empleo y necesitamos pues, mejorar o potenciar la empleabilidad para volver a reinventarnos. ¿no? También la situación del sector donde esa persona pues, pues está buscando empleo. Por otro lado, y sobre todo, hago, insisto en que esto es un, un punto importante en el tema de personas en riesgo de exclusión social, el entorno social y familiar en el que se ha movido y se esté moviendo, el tipo de unidad familiar, el nivel de ingresos, los recursos y apoyos con, lo que cuente, con los que cuenta en cada momento. Y luego tenemos, eh, digamos que los factores subjetivos, que son donde realmente puede ser... Eh, digamos, nuestra intervención, eh, tener más éxito o realmente conseguir eh, los cambios que consideramos oportunos para que esta persona consiga su inserción laboral. Entonces, por un lado, tenemos las actitudes, ¿no? El cambio, aquí conseguir eh, un cambio de actitud, en muchos casos, es el punto de partida. Aquí tenemos que indagar un poco qué interés tiene esa persona en conseguir un puesto de trabajo, el valor que le concede al trabajo y qué es lo que representa en su vida para esa persona el tener un empleo, su interés por aprender, sus habilidades personales y sociales, su nivel de autoestima. También va a tener mucho que ver con la actitud que tenga ante, bueno, pues ante la búsqueda de empleo en este caso. Por otro lado, las competencias personales de partida, que van a ser básicas. manejo en las relaciones interpersonales, como tiene un nivel de comunicación. Y luego también las competencias transversales que pueden tener, tienen que ver con la iniciativa, la adaptabilidad, la responsabilidad, entre otras. Y por último, las competencias profesionales, que son igual de importantes que todas las otras, aunque a veces parece que son las, que, las únicas que tenemos en cuenta. Aquí hablamos de la formación, que como en una de las ponencias creo que era la del director general, puntualizaba que cuanto más formación, menos desempleo, pues estoy totalmente de acuerdo en ello, nos encontramos cada día con las personas que tienen cuanto más cualificación profesional, más formación en un perfil profesional concreto, tenemos más posibilidades de alcanzar un puesto de trabajo, una, bueno, pues una inserción laboral real y estable. Y, por supuesto, la experiencia laboral también va a ser determinante y eh, también va a ser un factor importante en su empleabilidad. ¿no? A más experiencia, por supuesto, más posibilidades. Bueno, aquí voy a ir un poquito deprisa porque no quiero entretenerme tampoco en estos, en estos pormenores donde ya vemos lo que se trabaja en un itinerario eh, de integración sociolaboral. Por supuesto, la, infirma, la información, de cómo, eh, cuanto más conocimiento del mercado laboral, de lo que me exige, de lo que necesito, pues más opciones voy a tener de, de buscar y de encontrar un empleo, las habilidades, siempre el mejor, la mejora de las competencias personales y laborales, la motivación, trabajar el cambio de actitudes. Y todas estas actividades deben tener una planificación en el tiempo. Debemos tener pues una consecución de objetivos, y ir marcándonos metas cortas y alcanzables para que de manera que esa persona pues, vea que consigue ir dando pasos y consiguiendo su objetivo personal. y bueno. uh -huh. Pues un poco ya eh, centrándome en la mejora de la empleabilidad y en conexión con la formación eh, dentro de lo que es el itinerario, eh, hay personas que eh, realmente valoramos que deben, eh, se les debe incluir en actividades formativas, que son aquellas personas que esto realmente les va a facilitar su inserción laboral. Este tipo de actuaciones va a tener como finalidad, como he dicho, la mejora de su empleabilidad mediante acciones que van a incidir en el empoderamiento de esta persona y en el desarrollo de sus competencias, tanto de capacitación técnica como de capacitación transversal personal, que son las que van a dar soporte luego a esa eh, incorporación al mercado laboral. Y por último, las prácticas no laborables en empresas, que también es una práctica que llevamos haciendo durante muchos años y creemos que es algo que tiene también eh, bastante éxito a la hora de que esa persona pueda poner en práctica sus conocimientos. Eh, lo que ha aprendido eh, en esa formación y también es una oportunidad como un escaparate para que la persona se dé a conocer dentro del ámbito laboral, en la empresa y en desarrollando un trabajo real. Es oportunidad para las dos partes, para el beneficiario o beneficiaria que esté eh, realizando sus prácticas, como para la empresa, conocerle y realmente darle una oportunidad. Si ve que, si valora que esta persona se adapta a las características de su empresa, y a lo que en ese momento necesita contratar, pues es una estupenda oportunidad para conocerle. Eh, bueno, dentro de lo que sería eh, la formación, también tenemos el tema de proporcionar herramientas necesarias para superar otras dificultades que afectan a la empleabilidad y conseguir superarlas, por supuesto, con éxito, a través de eh, apoyando siempre con una atención personalizada. Eh, el grupo nos parece que es muy enriquecedor, trabajar en grupo muchas competencias porque realmente es como vemos que eh, la persona eh, se empieza a valorar a sí mismo no o como le llamamos ahora, eh, se empodera. Y por último, facilitar la realización, pues lo que comenté antes, no de prácticas en empresa ordinaria. Esto sí que realmente va a dar un valor añadido a todo lo que pueda ser eh, la mejora de la empleabilidad a través de la formación. Bueno, pues aquí un poco eh, ¿Cómo lo planificamos? Pues, necesidades según las necesidades de cada persona. Eh, también se tienen en cuenta las expectativas, por un lado formativas, de cada individuo, pero también las eh, necesidades formativas del mercado de trabajo. ¿no? Eh, si en este momento se está demandando un perfil profesional eh, determinado, pues vamos a, a intentar que las personas que estén buscando empleo puedan recualificarse hacia esos sectores que ahora mismo están teniendo más demanda en el, en el mercado de trabajo. Uh -huh. Muy bien. Eh, bueno, pues ya voy a resumir el tema de la intermediación laboral. Cuando ya la persona está en disposición de buscar empleo y de conseguir un puesto de trabajo, sí que aquí se hace un ajuste entre el mercado laboral y el plan de apoyos. Eh, lo hacemos pues basado, por supuesto, en el grado de empleabilidad que va a tener esta persona y un análisis exhaustivo del puesto de trabajo. Yo eh, tenía un poquito más aquí del tema, pero creo que voy a ir eh, recortando. La, lo que viene a ser luego el proceso de intermediación laboral con la prospección, la figura del prospector es fundamental porque está a pie de calle captando ofertas de empleo a medida de las personas que estamos atendiendo Aquí es donde se hace el contacto directo con la empresa y luego se hace la gestión. Se seleccionan candidatos, se, se, se hace un seguimiento exhaustivo de esas entrevistas de trabajo y lo, por, como punto final, pues el seguimiento y mantenimiento en el puesto de trabajo, que creemos que también es una labor importante. y que no es, eh, digamos que, muy valorada. Pensamos que cuando ya la persona está trabajando, se acabó nuestro trabajo y no es así. La verdad es que para que realmente esta persona tenga un mantenimiento eh, en el puesto de trabajo requiere también de un seguimiento y un ajuste eh, porque hay veces surgen pues, pequeños inconvenientes que no, si no los conseguimos controlar a tiempo, pues hay una pérdida de desempleo. Entonces sí que eh, realmente, por lo menos durante un tiempo, es necesario hacer ese, ese seguimiento verificar el mantenimiento del puesto de trabajo y también eh, buscamos un feedback con la empresa, porque si realmente el trabajo ha salido, la inserción ha sido exitosa, pues esa empresa volverá a contar con nosotros para futuras eh, necesidades que tenga de, de cubrir puestos de trabajo. Bueno, espero que no haya sido demasiado <ríe> densa mi información. Eh, si queréis paso la palabra, a Raúl, para que... Pues, eh, muy bien, Así es una exposición tu, pues, muy completa y, y muy concreta además ¿eh? de cuál es el itinerario ¿no? que siguen las personas cuando entran uh, por la puerta de, de vuestra, vuestra organización ¿no? y, y cuáles son los elementos clave que consideráis. Voy eh, a pasar la palabra a Carlos Ruiz, que le tengo aquí delante eh, Cuéntanos, Carlos, vosotros cómo, cómo, ¿cómo hacéis esta parte de ¿no? ¿no? ¿Cuáles serían los elementos clave? clave ¿no? lo bueno, buenos días En primer lugar, agradeceros de verdad que nos, eh, que nos deis la oportunidad a la EAPN España, a EAPN la EAPN Castilla-La Mancha de que podamos participar eh, Me acompaña también mi compañera María Santiago eh, pero bueno, como estamos juntos en una misma habitación, vamos a, vamos a turnarnos un poquito en la, en la exposición que intentemos que sea breve y, y bueno, por lo menos también un poco clarificadora. Eh, en principio nosotros vamos a, vamos a plantear, eh, bueno, pues como bien ha dicho Fernanda, también nuestra metodología de trabajo que además está bastante, bastante extendida, ¿no? Y yo creo que además es una, es una metodología que yo creo que todas las entidades del tercer sector utilizamos. Eh, ...dependiendo de la comunidad con la, que, con la que trabajamos... ...y la adaptamos un poco a sus peculiaridades... ...y, y por tanto yo creo que es, eh, que es importante a lo mejor iniciar... Eh, ...más que centrarnos en, en, en cuál es el, el itinerario que nosotros hacemos... Eh, eh, ...centrarnos sobre todo en cuál es el punto de partida... ...de la comunidad gitana que, que tenemos. Cierto es que nosotros vamos a trabajar también... ...vamos a plantear desde una perspectiva de Castilla-La Mancha que nuestra entidad, Fundación Secretaria Gitana, es una entidad eh, eh, pues de ámbito nacional y con programas en, a, además también en otros países europeos, pero bueno nuestra visión que nosotros vamos a dar desde aquí es, es, eh, es desde Castilla-La Mancha. Entonces, os dejo con María, que es un poco la que va a hacer eh, ese análisis de cuál es la situación de la comunidad gitana y luego nos vamos a ir turnando, vamos a ir entrando y saliendo en plano, como si fuéramos un, una tele. ¿vale? Gracias. Buenos días, como ha dicho Carlos, soy María Santiago y antes de empezar a hablar metodológicamente de la forma en la que tenemos de intervenir, primero hay que colocar cuál es el objeto de nuestra intervención, cómo son las personas con las que intervenimos y cuál es su punto de partida. Eh, para intervenir con comunidad gitana primero hay que ser consciente de cuál es su historia y de cómo esa historia aún en día están influyendo y nos, tenemos un estudio sobre cuál es la situación de la comunidad gitana en torno al empleo en España, que fue hecho por Fundación Secretaria de los Gitanos en 2018. Y nos dan los siguientes datos. Tres de cada cuatro familias gitanas viven en riesgo de exclusión social. Esto nos coloca ante una población muy vulnerable, con una muy baja cualificación, pero donde el 66% de la población es menor de 30 años. Nos imaginamos lo que eso significa para la, para la población en general, una población tan joven y las capacidades que, que tienen si invertimos en empleo y en cualificación en las mismas. Eh, la tasa de empleo en la comunidad gitana está en el 52%. Si lo comparamos con la tasa de, de desempleo de la sociedad mayoritaria que está en un 14,85% vemos dónde está la diferencia. Eh, es muy importante la baja cualificación desde la que partimos. Es un, también a tener en cuenta que 6 de cada 10 niños gitanos y gitanas no finalizan la secundaria y a la brecha digital a la que nos estamos enfrentando, sobre todo en los últimos tiempos. Y el 40% de la comunidad gitana se ha sentido discriminado en alguna vez en el acceso al empleo. Esto nos lleva a que, además de. Todo lo que hemos ido hablando de características hasta ahora es el cómo recibe la sociedad mayoritaria a una persona que, eh, estando cualificada, busca empleo, simplemente por de dónde procede. Y es muy importante hablar de eh, la mujer gitana. La mujer gitana, todos estos datos que he dado de desempleo, se duplican en el caso eh, de la mujer gitana y se enfrenta a la múltiple discriminación. A rasgos generales, esto es la, la situación actual de la comunidad gitana y ya os dejo con, con mi compañero Carlos Ruiz que desarrollará nuestra metodología. Como él ya ha dicho, es muy parecida a la que se hace en el ámbito social, teniendo en cuenta que nosotros partimos de equipos interculturales, donde la comunidad gitana forma parte de esos cambios y de esa transformación que se quiere hacer. Muchas gracias. Bueno, pues... Eh... Como dije María, muchas gracias. Y yo voy a, voy a intentar apoyarme con un pequeño PowerPoint. Voy a Soy un poco novato en estas cosas y voy a, y espero que, eh, que pueda hacerlo ahora. Vamos a ver si soy capaz de que se vea. No sé si, si está compartida ahora mismo, si sois capaces de verlo. ¿Se ve, no? ¿Sí? Vale. Eh, bueno, por tanto, lo que yo debería hacer... Un segundito, ya digo que soy novato en esto, a lo mejor así lo veis mejor. Bueno, se, se ve por lo menos lo que quiero lo que quiero contar, que es, es el texto, ¿no? Es que yo no lo veo. No, no sí, sé. sí, sí. se ve, vale, gracias Raúl. Eh, bueno, pues en, en primer lugar lo que sí nosotros vamos a centrar es contaros lo que es el, el programa Acceder, que es nuestro programa, digamos, donde pilota toda nuestra acción en el ámbito del empleo. El programa Acceder, aunque lo veis ahí en tres columnas distintos, tres programas, tres programas distintos, el Acceder, el Aprender Trabajando y el Formateo con Garantías, en realidad el Acceder es un programa eh, troncal donde el Aprender Trabajando, el Formateo con Garantías, digamos que podríamos denominarlos como programas complementarios a todo, a todo lo que es el, el programa de intermediación laboral con el que intentamos o conseguimos incorporar efectivamente a la población gitana al empleo. Desde el acceder lo que hacemos es trabajar desde un enfoque individualizado, integral y multidimensional, eh, donde apostamos en una intervención no solo hacia el individuo, sino a su entorno familiar y con el mercado de trabajo. Lo que yo creo una de las cosas que más destacaría, aparte también de, de lo que nos define también como entidad, eh, que, que, ya, que ya ha mostrado María, eh, nuestra, nuestra visión intercultural de la entidad y por tanto como como eso empapa a todos los programas que nosotros trabajamos, el ámbito de la, de la, de la interculturalidad, yo creo que el, el gran éxito del programa Acceder ha sido que ha empezado desde el inicio, desde sus inicios, eh, ha tenido como socios a las empresas. Y eso es muy importante porque, eh, aparte de que iremos ahora un poco desgranando también todo esto que ha dicho María de todos los factores de inclusión con los que trabajamos, eh, y uno de ellos es, el, el, el, el es pues digamos, la discriminación que la comunidad gitana todavía, todavía sufre. Eh, paradójicamente las empresas son las primeras que están percibiendo cuál es el cambio que, y cuál es la promoción que está teniendo la comunidad gitana en, el, en este ámbito. ¿no? Y ya digo, son son las empresas porque son las primeras socias que empezamos a trabajar en este en este programa, desde este programa, del ámbito del empleo. También otra cosa de las que creo que, que es interesante hablar es que nuestro, nuestro concepto itinerario es un itinerario muy multidimensional y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, en la, en la siguiente diapositiva, eh, por mostraros que, que, que hay otros, otras puertas de entrada a lo que es este programa Acceder, este programa Troncal. Bueno, no me extiendo mucho, lo que, lo que son las acciones de aprender trabajando y formatarte con garantías, pues lo que pretenden son ser programas complementarios a todo ese itinerario individualizado, donde además se apoya con un itinerario formativo multidisciplinar en entorno real laboral, en entorno laboral del trabajo. Eh, todo esto se hace eh, en colaboración con las empresas y con prácticas pues, no remuneradas, pero sí en algunos momentos hay apoyos económicos para... ...pues para hacer frente a todo lo que tiene que ver con gastos de desplazamiento... ...o estamos hablando de que al final son prácticas con mucha carga... ...con mucha carga, ¿no? Eh, y tanto el Aprender Trabajando como el Formatía de Tecnología... ...pues eh, los he querido destacar porque son programas de, bastante, de, de gran éxito... ¿no? ...y el 50%, más o menos un 50% de las personas que participan en estos programas... ...pues eh, terminan en eh, terminan un contrato laboral o bien en la empresa donde se ha hecho la, la, la práctica o bien en otras empresas similares donde la práctica que han hecho les, les, les viene muy bien. Voy a cambiar de diapositiva, espero que lo veáis bien. Dos minutos, Carlos. Vale, eh, como, como podéis ver, lo importante no son los resultados, aunque bueno, lo que queríamos ir aquí un poco también de chulos, y, no, problema eh, en realidad lo que queríamos mostrar con esta, con esta diapositiva era que el programa Acceder es el programa de empleo, es el programa troncal, pero hay otros programas como es el Promociona, que es, un, es el programa de éxito escolar y continuidad de los estudios, que realmente engarza o engancha también con el programa acceder a unos, a unos, a unos previos. Si hablamos de factores de inclusión, el, el, la educación es uno de los factores que más afecta a la comunidad gitana, aparte de la discriminación, aparte de, los, de, de la pobreza. ¿no? Entonces, cuanto más elevamos los niveles educativos, mayores es el abanico de posibilidades de acceder a un de forma más normalizada o de forma más autónoma en el, en el mercado laboral. Y por tanto, aunque existe un itinerario específico, promociona, que nosotros llamamos, que es un programa, un programa de, de educación, luego termina desembocando en un pro, en, dentro de lo que es el programa troncal acceder. ¿no? Igualmente nos pasa con el programa Cali, o con el itinerario Cali, que es un programa eh, destinado principalmente a la mujer gitana, donde se trabajan en tres ámbitos. ¿no? En el ámbito del empoderamiento de la mujer gitana y el protagonismo social, eh, también en la detección de casos de discriminación, eh, como, como lucha en contra de la discriminación de, del factor que afecta eh, mayoritariamente a la comunidad gitana, y también sobre todo al final itinerario Cali, en un alrededor también de un 50% de las mujeres Cali que, que participan en esos itinerarios, pues terminan entrando en un itinerario a acceder. Por tanto, es un, eh, es, es, una, es un itinerario de empleo donde, donde el enfoque está ahí, el, donde el tronco está ahí, pero hay varias puertas de entrada. He querido destacar estos dos, que son también bastante troncales, pero luego otros programas que, que, que, que trabajamos desde Fundación Secretaria de Gitano, pues al final termina vertebrando todo en esa, en esa acción. En cuanto a, digamos, a las fases o los niveles de, de intervención, las fases de intervención, pues no, no se difiere mucho con lo que había presentado Fernanda y ya como ya Raúl además me ha dicho que tenía dos minutos, voy a, voy a intentar ser breve, sí. lo que sí tal vez destacaría es que desde el inicio nosotros hemos querido que nuestra intervención, nuestra, eh, eh, nuestro entorno también sea un entorno digno, eh, y, y bueno pues hay una primera fase donde se hace una difusión y captación del programa que tiene que ver más con la comunicación con, eh, y con la publicidad de, de que estamos de que prestamos este servicio, de que estamos eh, para aquí para, para la consecución de un trabajo y de una incorporación al mercado laboral. Eh, luego hay una primera, una primera digamos, entrevista que nosotros llamamos información y acogida. Y ahí nos apoyamos bastante, llevamos ya bastantes años apoyándonos en una herramienta para la medición de la empleabilidad, una herramienta que se llama Emplea Más, que fue diseñada conjuntamente con otras entidades sociales, que eh, pues como Fundación Secretaria de la Gitano, Cruz Roja, y ahora mismo no recuerdo más, perdonar si alguna me, me, me, me la he saltado. Eh, donde donde medimos donde se mide el nivel de empleabilidad de esa persona participante en el programa y además ese, esa, ese nivel de empleabilidad que nosotros medimos, también esa herramienta nos sirve para mantener el, digamos, el itinerario de orientación laboral, que es la siguiente fase, cuando ya trabajamos con, eh, con la persona, pues ya digo, por no enrollarme, tal y como ha descrito Fernanda, eh, con algunos matices concretos, porque destinado a la población a la que nosotros trabajamos, pero, pero bueno, hay. Aunque aquí aparece como una fase más, que es la formación, en realidad la formación empieza desde el, minuto, desde el minuto cero, y donde en algunas ocasiones la formación es conveniada con empresas, en otras ocasiones la formación está impartida directamente por, por nosotros, por, por, por nuestros equipos. Y, y luego pues finalmente culmina el itinerario en una, en una inserción laboral y lógicamente en un seguimiento, o sea lo que pretende al final el itinerario es que la persona sea autónoma, no autónoma como, como, como, eh, digamos, como, como marco legal en el, en el empleo sino autónoma en el mercado en la entrada y en la salida de, en el mercado laboral ¿no? pero para eso también hace falta pues, eh, un seguimiento en el empleo porque muchas de las personas que han pasado por nuestro itinerario, pues en algunas ocasiones, cuando vuelven a perder el empleo, vuelven a, a, a empezar el itinerario pues en, en, en la fase que corresponde. ¿no? Eh, yo creo que ahora es verdad que también el COVID nos ha, nos ha hecho cambiar, nos ha hecho que nos eh, que, que adaptemos, o sea, nos, eh, ha, ha provocado una serie de cuestiones dentro de la población con la que nosotros trabajamos, y, y yo creo que es necesario que lo que lo destaquemos, entonces yo creo que le voy a pasar la, la, la palabra a María, vamos a consumir el minuto que nos queda con esto y, y un casi poco... Un minutos, que... queda. ¿cuánto? Casi, casi, casi un, un minuto, minuto, no llega el minuto. Ah, casi un minuto, bueno, pues entonces casi sí. casi, que, que, casi que culmino yo, ¿vale, vale. Raúl? Venga pues... Eh, claro, la cuestión ahora mismo del COVID es que tras el estado de la alarma y toda la situación en la que estamos, pues tenemos limitaciones de las personas en cuanto a la movilidad de los participantes, limitaciones en uh -huh. la influencia de las personas por las restricciones del uso del espacio, limitaciones a las actividades grupales. Y entonces, pues a partir de ahora nos estamos planteando una serie de prioridades, una serie de retos. ¿no? Nuestro principal objetivo tiene que, tiene que ser seguir consiguiendo empleo para aquellas personas que están... Eh, que, ...lo necesitan y que siguen estando muy alejadas del mercado de trabajo. O sea, el gran problema de las crisis es que al final los últimos de los vagones... ...los últimos de la cola son los que se alejan aún más del mercado laboral. Y por tanto eh, tenemos que hacer un trabajo adaptado a las nuevas realidades que tenemos... Eh, ...teniendo en cuenta y poniendo en la palestra que la, que la realidad de la comunidad gitana... ...es una realidad que realmente necesita de compromisos nuestros, de compromisos del tercer sector y de readaptación de nuestros programas a las realidades, pero sobre todo una demanda también a las administraciones públicas de estos, de estos, cinco, de estos cinco puntos que son esenciales porque, porque da justamente en los factores de inclusión, que me gusta llamarlos así como factores de inclusión, porque es donde nosotros nos apoyamos en las políticas, en las políticas al final de, de favorecimiento, de promoción y desarrollo. ...de una comunidad como en, en este caso la gitana... ...que está muy alejada del mercado laboral... ...pero que los estudios demuestran que, que, que, que tiene una tasa de actividad muy alta... ...y que los gitanos, como decían otras veces otros estudios... ...quieren y pueden trabajar... ...pero también necesitamos políticas activas... ...que trabajen en estos cinco ámbitos... ...en poner en marcha un plan de choque en contra del fracaso escolar... ...en desarrollar medidas específicas para la erradicación... ...de la alta incidencia de la pobreza... ...en asegurar políticas activas de empleo... ...respuestas adaptadas a la comunidad gitana... ...adaptar políticas de igualdad hacia la brecha de género... ...que se denota muchísimo más en la comunidad gitana... ...que en el resto de la población... ...y sobre todo aplicar medidas para combatir la discriminación... ...hacia las personas gitanas en el mercado laboral. Como veis, nuestro trabajo no es sólo un trabajo de, de, de, de itinerario... ...sino que también hay una parte de incidencia política... ...porque entendemos que al final todo el entorno... ...es el que, el que trabaja y actúa en este, en este itinerario. Y no he podido resumirlo más... ...he intentado ser lo más rápido que pueda... Así que pues nada, espero no, a, no no esperamos no haberos aburrido mucho. Muchas gracias. Para, para nada para nada Carlos. Además has respondido con esta última diapositiva a la, a la cuestión a la cuestión que yo quería haceros a, al final de nuestras, de nuestras intervenciones, ¿no? Por eso, los elementos que, que o que, ¿no? para para seguir avanzando, ¿no? Eh, el último, que no que no por ello el, el, el peor, ¿no? Los últimos eran los primeros, como, como decía aquel. Eh, quería, dar el, el, quería dar paso a José Carlos Jiménez, que es el responsable regional de la Fundación Acción contra la Ah, mira, aquí está. Eh, eh, y que, bueno, pues también pues, tiene estos, estos minutos para que nos cuentes ¿no? cuál es el, el itinerario ¿no? que siguen las personas que entran llaman a vuestra puerta. Y, y por último, ya respóndeme también a aquellas cuestiones que echáis eh, o que necesitáis ¿no? de, de, del entorno de las administraciones ¿no? para poder a, avanzar y seguir mucho más. ¿no? Un poco lo que me al final, Carlos, también. Gracias, José Carlos. Eh, ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, sí, sí. perfecto. Ah, vale, vale, vale. Voy vale. a intentar compartir pantalla yo también, si no os importa, porque, bueno... Me había preparado. ¿Veis, ¿Veis la, la presentación? Sí, sí, perfectamente. Vale, bueno. Pues nada, eh, la verdad es que cuando trabajamos el empleo tenemos muchos, muchos elementos comunes. Yo lo que he intentado es de, de bueno, reflejar eh, aquellas cosas que estamos trabajando desde el año 2016 en Castilla-La Mancha, antes empezamos en otros sitios, porque, bueno, y el papel que tiene la, la, la formación. ¿no? Eh, nosotros principalmente eh, lo que estuvimos experimentando y trabajando pues era un modelo, una estrategia y un modelo propio a partir de experiencias anteriores, porque trabajamos conjuntamente el inicio de este modelo con la Fundación Santa María la Real, con su metodología de lanzaderas, de hecho, a través de un programa europeo, pues experimentamos, les pagamos a ellos como consultora, eh, un, cinco lanzaderas en toda España, aquí no, en Castilla-La Mancha, y a partir de ahí empezamos a construir eh, una metodología pues, que ahora mismo ha proliferado mucho. A ver, elementos principales que trabajamos eh, eh, son, eh, bueno, pues trabajamos principalmente lo mismo que un itinerario, el... el el empezar a trabajar con ellos, el autodiagnóstico, el diagnóstico de ellos y trabajar las competencias, las competencias transversales, empezamos con las competencias transversales que tienen en el que requiere el mercado laboral, más luego también, por supuesto, hemos incluido las técnicas, porque a partir de los proyectos originales, Vives Emplea y Vives Emprende, lo que sí hemos generado es otra serie de proyectos, que aquí en Castilla-La Mancha vamos a empezar a implementar el año que viene. ¿no? Porque ahora mismo pues, en, estamos en expansión, tanto territorial como metodológica. ¿no? Para nosotros, una de las cosas que ha dicho Carlos, que nos ha, nos ha marcado mucho, es que bueno, vino el COVID, tuvimos que adaptar, porque una parte muy importante de nuestra metodología es el trabajo en equipo. Ahora os enseñaré el proceso. Eh, no solo se trabaja de manera individual, también se trabaja, pero principalmente lo que formamos es un equipo. Eh, la metodología va a trabajar cada proyecto, se trabaja con 25 personas, ¿eh? Eh, ahora mismo tenemos activados en Castilla-La Mancha nueve equipos de 25 personas en distintos territorios y hay un proceso, un proceso que es de creación de equipo. Entonces, ¿qué nos pasó? Claro, cuando vino... Cuando vino el COVID y el estado de alarma, fue como lanzarnos un torpedo a la línea de flotación, porque para nosotros el trabajo grupal es fundamental. Bueno, pues a partir de ahí, como ya en esta organización todo el proceso de digitalización estaba bastante avanzado, pues usamos básicamente la herramienta Teams y otras herramientas muy conocidas, las usamos todos, y empezamos a intentar, nuestro objetivo era que las personas, o sea, detectar, eh, las nuevas necesidades, darle respuesta y eh, a partir de ahí empezar a reconstruir los equipos de manera virtual. Bueno, pues en el primer periodo, los primeros proyectos que fueron este año, de, de enero a, a julio lo conseguimos. Mantuvimos a las personas, participaron de manera virtual 225 personas y conseguimos incluso un 49% de inserción. ¿Qué hicimos? Para nosotros es muy importante, trabajamos con personas vulnerables, siempre tenemos una buena partida presupuestaria en apoyo a la participación. La reconvertimos, eh, trabajamos con las personas que tenían la brecha digital, ¿eh? a veces pues, pues, trabajamos y luego bueno pues quien no podía le dábamos una tarjeta de datos o le, eh, le prestábamos una tablet donde estaban todas las aplicaciones y esto ha venido para quedarse porque en este, en este periodo que estamos trabajando ahora mismo lo estamos haciendo todo virtual, igual, está funcionando, ya hemos adaptado todo, hemos invertido bastante en alquiler de tablets, de trabajar con las personas las herramientas virtuales y es algo positivo porque es algo añadido, no ellos están trabajando las personas, las, las competencias digitales. Sabéis que las personas vulnerables pues, a veces no tienen ni, ni un correo electrónico. Bueno, esto está funcionando muy bien y uno de los proyectos, así, un clásico ya, es el Vives Emplea. ¿no? Aquí llevamos pues, muchas ediciones, estamos trabajando en distintos pueblos de la provincia de Toledo y en esta segunda edición ya hemos empezado a trabajar en Ciudad Real, gracias al Ayuntamiento de la Solana y el Ayuntamiento de Ciudad Real, porque para nosotros es muy importante que haya donantes, ¿no? porque esto está financiado por el POISIS, POISES, pero necesitamos el otro 20%. Y para el año que viene vamos a empezar a trabajar ya, ya tenemos acuerdo con la Diputación de Cuenca, gracias a Elena Carrasco, eh, la Presidenta del Patronato de Desarrollo Provincial, de hecho vamos a trabajar conjuntamente con un proyecto que está trabajando todo el tema de la despoblación, y vamos a ampliar al Ayuntamiento de Manzanares. En ese sentido, territorialmente, pues, también estamos en expansión. ¿Qué elementos fundamentales tiene un proyecto clásico, cómo se vive, se emplea? Pues lo mismo que hay itinerarios individualizados, trabajamos mucho en equipo. Esto es como... tenemos como cinco fases. En cada fase de esos meses, pues, se trabajan una serie de elementos, ¿no? en La primera es consolidación en equipo, se trabajan las competencias de trabajo en equipo, identidad, se buscan las sinergias, la capacidad de relación, la escucha activa, la empatía. En el segundo mes, las habilidades y autodescubrimiento, autoestima, inteligencia emocional, marca personal, actitud positiva, autodescribimiento, gestión del tiempo, comunicación. Luego vamos las competencias para el empleo, que aquí es donde ya vamos empezando a trabajar en esa relación con las empresas es muy importante eh, no solo que las personas hacer una intermediación, sino que ellas autónomamente, el equipo, se organice porque ellos intermedian en equipo. Se hace un, su mapa de empleabilidad, se buscan las empresas, que luego se comparte con la red de intermediadores que tenemos para trabajar ahí, en ese caso, con las grandes y algunas medianas empresas de manera que ese, esa falta de accesibilidad a esas grandes empresas que puede tener un equipo desempleado que tiene esos obstáculos, pues se consiga. Para nosotros es muy importante, metodológicamente el proyecto ha ido evolucionando. Hemos perfeccionado todo lo de aplicar las herramientas de Coaxi. Las personas desempleadas vulnerables tienen acceso a unas herramientas que normalmente en el mercado, el coaching ejecutivo es muy caro. Hemos trabajado mucho la gamificación, cada vez más, y las herramientas ágiles. Y eh, sobre todo los eventos con empresas, para crear lo que se llama networking o establecer las redes. Sabéis que el 80%, estereotipadamente se dice que el 80% de los empleos no se publican, en algunos territorios donde yo he trabajado, como es Albacete, es el 90%. Entonces, para nosotros es muy importante establecer esos contactos. Por eso hacemos eventos. Incluso, bueno, pues ahora el 14 tenemos um, el evento que hacemos Semillas Virtual. Va a ser virtual. Algunos de vosotros estáis apuntados. Y bueno, pues también es otro reto, porque hemos conseguido la presencia de 40 empresas donde mmm, van a dar talleres pero al mismo tiempo van a ofrecer eh, puestos de trabajo. La implicación de las empresas, aquí es, las implicamos a través de eventos, pero también eh, vienen al aula haciendo voluntariado corporativo, vienen seleccionadores de empresas, re, responsables de recursos humanos o algún empleo eh, eh, trabajador autónomo, ¿no? y trabaja con, con las personas y con los participantes eh, cuáles son sus procesos de selección, qué es lo que piden, etcétera, ¿no? Y luego, en esta parte, que era lo que me pidió el Raúl, pues la formación es importante. Hasta ahora, antes del COVID, pues trabajábamos mucho esos talleres, esos talleres de expertos, donde se desarrollaban una serie de, de actividades o talleres de voluntarios de empresas. Ahora trabajamos también las competencias digitales y... Eh, ahora, eh, hemos incluido competencias técnicas. ¿Cómo? Bueno, pues eh, hicimos todo lo que es de ámbito nacional una licitación eh, para que un, una buena empresa que diera teleformación, pues eh, ahora todos los alumnos, según su objetivo profesional, pues se les ofrece en una plataforma que siga teleformación. La experiencia que tuvimos en el periodo del estado de alarma fue bastante positiva. La mayoría de los alumnos lo aprovecharon. Para nosotros la formación es muy importante, por eso aquí toco el tema de la coordinación entre recursos y entidades, porque no solo usamos a los recursos y entidades para rellenar nuestros equipos, para captar alumnos, sino que para nosotros, personas que retornen los estudios, tenemos nuestros objetivos, también es muy importante. Por eso pues, derivamos, por ejemplo, ahora en, en la Solana, pues eh, tres personas han sido derivadas, a los programas de la Cruz Roja, porque para nosotros es muy importante que retomen esos estudios, ¿no? que se cualifiquen bien. Bueno, pues en el tema del emprendimiento solo comentaros que a diferencia del resto de otras entidades, somos entidad prestataria de servicios. Eh, Dos minutos, eh, o, José Carlos. ¿Un minuto? Bueno, pues nada, ¿qué es lo que viene? Lo que viene ahora, los nuevos proyectos son las escuelas de empleo que vamos a empezar en Cuenca, y, en, y esto sí, solo os comento esto y ya está, eh, en Cuenca y en, y en Manzanares, es aplicar la metodología que hemos eh, aprendido y desarrollado en el Vives Emplea, pero integrándola dentro de un certificado de profesionalidad, ¿no? donde trabajamos también las sesiones grupales, pero al mismo tiempo las personas van haciendo un certificado de profesionalidad. Aquí es muy importante que es lo que estamos trabajando en Cuenca y en Manzanares, es establecer una red de empresas desde donde en principio eh, participen y apoyen el proyecto. Eh, vamos a empezar también en Castilla-La Mancha el programa épico que ya está desarrollado, donde vamos a trabajar con presos en segundo grado a través de sus eh, educadores donde les vamos a aplicar pues, toda la metodología de coaching, etc. Y también vamos a empezar también en Castilla-La Mancha, la, y ya con esto termino, eh, le, el año que viene probablemente en Toledo y en Ciudad Real, pues eh, trabajar todo el tema de las competencias emprendedoras, a través de con los profesores de FP para que luego se lo transmitan a sus alumnos. Esta experiencia ya la hicimos en Yuncos y en Illescas, en los institutos, y fue de maravilla. Lo único que ahora le vamos a tocar es el, el sesgo del emprendimiento social. Y bueno, pues ya está. No, ya, ya no da más tiempo para nada. Eh, José Carlos, eh, por, por, por terminar... Eh, ¿Cuáles serían los elementos que consideráis importantes a la hora de apoyar vuestro trabajo? Pues los, hombre, fundamentalmente eh, no podemos sí, entrar como... Pueden ser, ¿eh? ¿Eh? pueden ser externos también. Sí, sí, sí, claro, si sí voy a eso, a eso precisamente. Tú lo sabes, que desde que nos conocemos Raúl, eh, nosotros no podemos entrar como un elefante en una cacharrería, en un territorio e implementar eh, proyectos estereotipados. Eh, como si esto fuese Barcelona o en la, la ribera del, del Nervión del País Vasco, ¿no? eh, nosotros, Para nosotros es muy importante trabajar con otras entidades, desde el gobierno regional, que es el, el, la, la entidad responsable de las políticas activas de empleo, hasta la administración local, eh, muy importante trabajar, y luego con la, otras entidades, entidades del tercer sector, y empresas. Para eso es muy importante crear lo que comentamos y hablamos todos, alianzas estratégicas y trabajar mecanismos de coordinación, porque muchas son las necesidades y pocos los recursos. Ese es un elemento fundamental. Sin eso no hay nada. Muy bien, pues, pues muchas gracias a, a todos. Y, y bueno, Fernanda, eh, te recupero. Eh porque sí quería hacerte esta, esta misma pregunta antes de, de finalizar el panel, en el cual bueno, os agradezco pues, que, que, que, que tanta cosa eh, y, y tantas acciones pues, hayáis eh, sido capaces ¿no? de, de, de condensarla ¿no? en, tan, en tan poco espacio de tiempo. Uh -huh. eh, Fernanda, y ya con eso pues eh, yo también me despido. Detallanos un par de cuestiones que, al igual que José Carlos y, y, y Carlos, eh, consideres esenciales. Eh, eh, o elementos de apoyo básicos para vuestra, vuestro trabajo en la intermediación laboral. Eh, bueno, un poco reiterándome lo que han comentado Carlos y José Carlos, pues eh, la coordinación con las entidades, con otras entidades del tercer sector es importantísima, y también el apoyo, y en este caso, pues, de, de servicios sociales de base que son las personas que están en contacto con, con nuestros futuros o posibles beneficiarios, son los que también eh, creo que debemos ir de la mano con ellos para que realmente eh, estas personas necesitan un apoyo integral, ¿vale? Entonces eh, necesitan, pues que a la par que yo estoy a lo mejor ayudándole en su búsqueda de empleo o en su mejora de empleabilidad, pues que su trabajadora social esté... Este, eh, tramitándole ayudas o buscando otro tipo de, de incidiendo en otro tipo de, de acciones como pueda ser vivienda. Porque mmm, como, como hablamos al principio del todo de la jornada, el empleo es importante para, para que las personas eh, se integren en esta sociedad y, y mejoren su, su nivel, digamos, de, de superen su nivel de vulnerabilidad. Pero también hay otros condicionantes, el acceso a la vivienda, eh, el, el entorno, los recursos con los que cuenten, todo eso va a ser un conjunto. Y sí que yo con un poco con las ganas de, de decir, pues, eh, bueno, la, la formación eh, complementaria que se está dando ahora es para solventar toda esta brecha digital en la que, bueno, pues es donde sea realmente en este, en este tiempo es cuando lo hemos realmente detectado que, que faltaba todo ese trabajo ¿no? y estamos en ello con las personas desde empezar a saber utilizar bien un móvil hasta cualquier tipo de, de actividad. Y, mm. y bueno, por mi parte, nada más. Muchas gracias otra Muy vez. Bien. ¿Vale? Pues mucha, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, por lo que veo pues en el chat no veo ninguna. ¿Eh? Eh, nos, hemos, nos hemos pasado unos, oh, unos cuantos minutos, no sé si hay alguna cuestión, nos habéis eh, dado claves ¿no? sobre cuáles son los diferentes elementos diferenciadores ¿no? de, vuestros, de vuestros itinerarios, ¿no? muy adaptados al territorio, muy adaptados a los colectivos ¿eh? y, y siempre con, con buenos resultados. Eh, mi parte nada más. Yo simplemente, bueno, pues agradeceros eh, vuestra vuestra participación, agradecer sobre todo a todas las personas que nos están que nos están siguiendo, eh, que están participando en este en este encuentro, que queríamos que bueno, pues poner en, eh, en valor ¿no? la, la, la situación en la que se está trabajando desde las entidades en en, en la inserción laboral, que es un, que es una actividad que que, que venimos realizando tradicionalmente desde, los, desde las organizaciones no lucrativas y que, bueno, pues con, con, con buenos resultados, como, como estáis viendo, y de una forma muy innovadora y muy adaptada a, a las necesidades de la gente con la que trabajamos. Pues muchas gracias, os dejo con, eh, con Fernanda, y con, que es la vicepresidenta de APN Castilla-La Mancha, y con la vicepresidenta de APN España, que es Sali Buntín, que está está por, por aquí, me parece. Muchas gracias y, y buenos días.